Y estos waffles son edición Sakura también. Aparte les enseñamos el cantil, cómo se ven el panqueque este, sin estar mordidos. Están súper ricos, tienen como una cremita dentro y como fresa está súper súper bueno. Y la lluvia nada más no dejó de caer. Y no está tanto la lluvia sino el frío. Está haciendo mucho frío. Pero bueno, eso no nos impidió para llegar por un cafecito. Esta, esta cafetería se llama Tulis. Tulis Coffee. No la hemos visto en otro lado. No sabemos si es de por acá o no de dónde es. Eh, y pedí, yo pedí un matcha, o sea, de Sakura. Está bien rico. Este, Mau pidió un soya latte. soya latte y estos waffles son edición Sakura también Aparte les enseñamos el cartel, cómo se ven el este, sin estar mordidos están súper ricos, tienen como una cremita dentro y como uh -huh. fresa, está súper, súper bueno Aquí estamos guareciéndonos un poco del frío de allá afuera, esperando que también se quite la lluvia. Y bueno, por los dos cafés, el café, el matcha y el waffle fueron 1500 yenes en total, que son como 250 pesos. 250 pesos casi, casi ya estamos viendo que todos es 1500 yenes, 1500 yenes, 1500 yenes. Es como lo básico para es una favorita. comida, para un café, para todo. Y esa es la cafetería es una cafetería chiquita, cafetería chiquita arriba tiene un piso con mesas del mismo tamaño que este pero está llenísimo de puro churro encontramos esto y bueno al menos tenemos vista en la calle entonces vamos a pasar aquí un ratito viendo, viendo pasar los toqueotas